Muy buenas amigos instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor, espero ayudarte con la reflexión de este video en torno a todo lo que es el trabajo de eh, ventas por internet, de aparatos, equipos y servicios de aire acondicionado y de todo lo que tiene que ver con estos meses de la famosa crisis de, eh, de, del virus y que nos tiene a todos muy preocupados con el tema sobre todo de trabajo y, y de los ingresos que nos pueden perjudicar estos confinamientos. En mi caso, poder aportar lo que es mi experiencia personal. Este, como todos, atravesamos un poco de incertidumbre al principio, sobre todo cuando nos obligaron a, a, a encerrarnos en nuestras casas y ver que muchos este, negocios cerraban, muchos comercios cerraban, mucha gente preocupada, eh, el consumo se, se, se cayó literalmente y no, yo, yo no he sido digamos la excepción, me he visto en una situación muy, pre, muy preocupado pero tranquilo sabiendo que siempre eh, eh, de alguna forma controlaba una, una ventaja competitiva sobre otros compañeros, que es dominar eh, el hecho de poder exponer mi oferta de valor en, en internet, que es lo que la gente sigue consumiendo cada día más. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al final otra vez en mi vida lo que me salva a mí y a mi negocio y a, mi, digamos, y a la salud de mis ingresos es poder soportar este, mi, mi, mis ingresos en internet. La paradoja de todo es que al, al encerrarse toda la gente en las casas, yo pensé que iba a bajar el trabajo y paradójicamente lo que ha pasado es que ha aumentado. Ha aumentado muchísimo porque con esto del teletrabajo muchas empresas mandaron a casa a todos los trabajadores y los han hecho a trabajar con, con las computadoras, con los ordenadores desde sus casas. Y esto ha hecho que el calor, ahora que estamos ya en el verano aquí del norte del, de, del mundo, la gente aún que está trabajando en sus casas no quiere perder el confort de estar digamos, con, con aire acondicionado. Es decir, antes posiblemente en las empresas, en las oficinas gozaban de este confort y luego ya llegando a casa, pues igual ya era por la tarde, noche no era tan necesario. Pero ahora que están todo el día encerrados ahí y posiblemente en alguna habitación de la casa, porque lo comparten con los niños, con la mujer, con quien sea, eh, también necesitan tener un mínimo de confort para poder trabajar en condiciones. Y esto ha he hecho, en mi caso, y creo que es una, una constante para casi todos los del sector, porque hablo aquí, hablo por el caso de España en este caso, eh, muchos compañeros, lejos de bajar el trabajo, pues nos ha aumentado el trabajo, porque mucha gente no quiere eh, pasarlo mal, menos cuando están encerrados en las casas, este, porque las empresas así lo obligan. Por lo tanto, lo que parecía ser un, un problema de, de casi eh, de, de no solución, ha sido una oportunidad para todos los que nos dedicamos al aire acondicionado. Entonces, este es el, esta es la, la moraleja que les quiero dejar en el vídeo de hoy. Lo que parecía el fin del mundo, Resulta que en mi caso y en el, muchos compañeros que conozco, ha sido duplicar ventas prácticamente eh, en el mismo mes del año pasado. ¿vale? Eh, gracias a Dios, eh, vuelvo a repetir, al poder enfocar una oferta de valor, que es un servicio, un aparato con instalación, eh, en los teléfonos celulares, en los teléfonos móviles de toda la población, que ahora mismo estando encerrados, consumen mucho más que antes cuando estaban en las calles, ha hecho que mi oferta llegue a, cada, a, a mucha más gente. Si a esto le sumamos que los costes de estar en Internet se han desplomado un 30%, y esto básicamente se debe a que otras empresas del sector sí que lo están pasando mal, han cerrado y han tenido que dejar de trabajar, esto hace, ha hecho que las grandes empresas de las plataformas de publicidad, Facebook, Instagram, YouTube, hayan bajado los precios para poder ponerse a tono con la coyuntura que hay en el mundo. Esto en mi caso a mí me ha favorecido porque una bajada de un 30% en los costes publicitarios ha sido brutal el beneficio que me, que me genera y, y me, me posibilita llegar a un 30% más de gente más de trabajo etcétera etcétera. Por lo tanto los invito a que como más que nunca vean esta crisis mundial como una oportunidad de saltar de dar, de, de dar un paso adelante, de involucrarse con lo que tiene que ver con exponer su oferta de valor de servicio aire acondicionado en internet, en las redes sociales, y van a ver que van a dar un despegue brutal en muy poquito tiempo. La gente ahora mismo ha dado una evolución mental al a, el tema online de 5 años, es decir, ahora mismo estamos como, como si fuera el 2025, porque la crisis ha hecho que todo el mundo se vaya a ver a trabajar y a consumir desde, desde el, la plataforma online. Por tanto, no la desaproveches, no pierdas el tiempo, fórmate y invierte en estar en internet y que los clientes te encuentren allí. Nada más por hoy, te dejo un saludo y espero sus comentarios en las diferentes plataformas en las que participo y por supuesto estoy a vuestra disposición para cualquier tema que quieran que trate. Un saludo y será hasta la próxima. Hasta luego.